ay ay ay <risa> señores no contento contento con suerte con suerte, no. con suerte sí, contento sí. no, esto es increíble señores pasamos a otra información y es que ofrecen 10 mil dólares de recompensa por información de vigilante que mató a joven en la plaza Señores, vamos tienen el video por ahí desde de, de cuando le dan el, el tiro. Le dan un tiro a, a un vigilante. Sí, ahí. sí, cuando lo matan. Se ve que el vigilante le dice que él no puede pasar. Un video que anda en las redes. Sí, y la víctima pasa por encima del vigilante. El vigilante va y le dice, como que lo llama la atención. Y ya como que quedó ahí y el vigilante da la espalda. Cuando da la espalda, el muchacho viene y le da un trompón de espalda, entonces cada cada acción trae una reacción. Usted no sabe cómo el corazón del otro, ni sabe por lo que está pasando otra persona. ¿Eh? No debió llegar a, a, este, eh, a esta situación de haberlo matado, darle un tiro. Pero usted tiene que ser educado en lugares públicos, porque hay personas que trabajan ahí, que usted no sabe cómo quedó en su casa, claro. eh, qué, tiempo, qué hora tiene trabajando. Y una nota, no justificando eso porque eso está muy mal que lo haya matado. El Pero man... usted sabe que siempre matan el guachimán ¿eh? en todos los casos. Entonces, como ese volteó y le dio un trompón de un hombre, él pensaría, no, me va a matar. ¿Me entiende? Entonces, debemos ser mejor personas con esos trabajadores públicos que nosotros queremos siempre estar pisoteando. ¿Eh? Usted, si usted no puede entrar, usted le pregunta por qué, y le da una explicación, quédese tranquilo. Porque ahora, con el COVID-19, eh, con esta pandemia, usted tiene que limitarse a las entradas públicas. Hay un número de que el guachimán tiene que... Mire, usted no puede entrar y como quiere, entró. ¿Tú entiendes? Sí. Que hay cosas que se buscan, problemas. Se buscan, hay problemas que se buscan. El mal uno no piensa, señores, para hacer la cosa. Entonces, veces. cuando viene a ver ese muchacho, lo que pensó fue, me dio un trompo o me va a matar. Y para que la Cruz llegue a la ajena, la Cruz llegue a mi casa, que y llegue a la ajena. ¿Verdad? Entonces, lamentamos mucho esta situación, que ese joven haya muerto de, de esa manera, pero usted debe ser consciente. Y la familia está ofreciendo 10 mil dólares, que 10 mil, hay un problema, lo tiran para adelante donde llegue. O sea, que el hombre está, está, está, está cogiendo sí. el hombre, el que mató al muchacho. Entonces, con esos 10 mil dólares, cualquiera se le motiva que llegue a un colmado y lo bien en azote. Pues Madero a llamar de una vez. Sí, de una vez. No, que pues, la gente anda en búsqueda. No, que la gente... Pues ahí. Ahí. Ay, la gente. O sea, 10 mil dólares. ¿Cuántos son 10 mil dólares? Yo creo que son medio millón. No, eh. Calculalo ahí a La calculadora. Ya pues 56 calcula. Lo va a calcular. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, 56. 50 es... 50 es... 50... Casi 600 mil. Casi mil 57 puntos. Parece que cambió el gasol, cambió su dinerito, cambió, ¿verdad? cambiate cambiaste. Eh, cambiaste. Una hoy. remesita. La remesa llegó. Claro, ese, le tiró el punto. Todo el que tira el punto es porque recibió. Sí, sí. ¿Eh? Es así. Oye, familiar del joven asesinado en sucursal del BHD por te ofrece recompensa de 10 mil dólares por su captura. ¿Eh? Se ha viralizado una publicación en Instagram de una joven que ofrece 10 mil dólares a quien de información del vigilante que le quitó la vida al joven, Darío Espinal, en un incidente en la sucursal del Banco BHD en la Plaza Occidental Mall. La imagen de la publicación anda circulando por todas las redes sociales, especialmente por WhatsApp. El texto dice así, ofrezco 10 mil dólares al que me sepa el paradero de ese asesino, Sergio Pascual Valdé Montero, ¿Eh? lo recomendable de este joven es que se entrega a las autoridades por los medios que considere pertinentes y enfrente su cargo. Y La víctima es Esteban Antonio Espinal, de 35 años, quien falleció como consecuencia de una herida de arma de fuego, mientras que el victimario, homicida, fue identificado como Sergio Pascual Valdés Montero, agente de seguridad de una identidad financiera. Le así es, así es, eh. es mi hermano. Eh, que, que, Néstor, es como tú dices... Eh, ¿Cómo una persona le ofrece una bofetada a otro con un arma de fuego? Y primero, usted sabe muy bien, muchacho, no es fácil el trabajo de un seguridad, ¿eh? Esa gente paran casi el día entero, es aburrido. Eh, entonces, según testigo, eh, estuve hablando con un señor que tiene unos 65 años, por ahí más o menos, y él dice que el, el, el seguridad, le, le, le estaba hablando muy decente, le estaba hablando muy decente, y el joven se alteró. Entonces, también alterase, eh, le, le mandó una bofetada. Eh, como se puede apreciar aquí en el video, Néstor, ya tenemos el video, míralo ah, ahí. Okay. Míralo ahí, justamente el momento justo de cuando sucede el hecho. Míralo ahí, ahí está seguridad, seguridad, eh, que está ahí convertido en negro. Míralo ahí, muy, muy decente, hablando con el joven. Ahí se puede apreciar. Entonces, ahí el joven. Que andaba te, acompañado eh, de su eh, novia, eh, sí, sí, de su novia. Ahí hay jóvenes que le ofenden supuestamente y lo agreden, agreden seguridad. Y es seguridad, bueno, ya te entienden, respondió. Es lamentable. Eh, mira, ahí también trató de intervenir. Mira, ahí, mira, mira hay joven, está de espalda con el poloche rojo. Es el hoyo ciso. Es lamentable que estén sucediendo este tipo de cosas. De verdad que sí. Observa, observen a la búfala, observen ahí, miren. ¡Plo! Le pegó pan, sobor, inseguridad, un tiro en la cabeza. Mírenlo ahí. M muy lamentable. Muy, muy lamentable este hecho. Ahora, ¿y seguridad no, no debió de, de sacar porque fue, a la, fue un pecozón que le tiró. Porque él no, no sabe con qué fue que le dio. Está de espalda. ¿Y tú, y tú estás viendo la acción. Es una agresión. 40. 40, 40 tiros ahí mismo. ¿Qué le da a él? <risa> señores, mire esta situación usted está viendo que él se va el seguridad ya entró está bien se va entonces cuando da la espalda mira el seguridad está pendiente de que se levanta que lo van a matar como usted está país, o porque lo van a atracar, es un atraco al banco yo tengo un amigo que es seguridad y se levanta ahí pensando que lo van a matar. <risa> Esa es la mentalidad. Porque tú estás seguridad. en una puerta, ¿a ¿quién es que le van a dar? La seguridad, Entonces pensó seguro en su mente: Ven acá, pues este hombre me va a brincar arriba, me va a volar y me va a matar. Y siempre es algo guachimane. Porque nunca matan a una secretaria, ni deben matarla. Ni un secretario, ¿tú entiendes? Pero a lo que se ve fue en defensa propia. Fue en defensa propia que mataron a ese. No debieron matarlo. Atención. No estamos incitando la violencia, Pero usted está viendo que ya él se iba a retirar. Sí, pero una acción trae, trae una, una reacción. reacción. Cuando una vez piensa que fue con una pistola que le dieron, de tan, tan pendiente en problemas que está eh, el guachimán. ¿Usted ¿No entiende? Piensa, me cachó algo. Y, y lo que hace el instinto, porque. Eh, mente vaga sendero de demonios ¿Eh? que ni soba estaba Exacto. que fue, fue pan no, yo en problema alterado se me ponen los ojos rojos no po porque yo va a creer que a matarme es que va es que, que tú te sales de, de, de tu tú te sales ¿Usted, usted no se ha dado cuenta en los negocios de bebida en, en la multitud cuando se cae una botella todo el mundo eh, se puede caer. ¡Pam! Todo el mundo pú, pú, está activo. Te, Cuidado, chepa para allá. Un lío. Oh, un lío. Es lo que los trabajadores <risa> públicos son así. ¿Eh? Los serenos si oyen algo de madrugada. A lo oscuro de una vez. Uh -huh. Entonces debemos ser mejor personas con la, las entidades públicas y privadas. Y esa privada. No, y una gente armada. Claro. Y, y, y eso fue Santo Domingo, ¿verdad? Sí, sí, sí, ajá, es una, vida, oeste. una vida Observa, agitada, vea. miren. Queremos pedir disculpas, ¿verdad?, por las imanes, si pueden herir la sí, sensibilidad de algunos de los usuario. nuestros us, nuestros televidentes. Televidente y <risa> no, y también de hecho, la gente que llame y que, que opinen si estuvo bien o mal. No, no es que este está, mal. está mal, están mal, pero la, eh, como te dijo ahorita, vamos a hablar la reacción de la persona. Ven a veces Guachimán no se ve desayunado. Coño, ¿verdad? No, y que paran aburridos de entero, no esa gente, mi hermano, no es fácil, trabajo en seguridad. Entonces, como y, tú y dices, siempre, Domingo, siempre tan Domingo, que la y vida es amable, que la vida es más estriada. No como aquí, en Cibao. lo no coge chile, aquí variado. Aquí, ah, estamos trabajando, aquí llegó el pito, pito de los míos, ¿qué es lo que? Santo Domingo no. Dímelo a mí, que yo me crié allá y no quiero volver más, más nunca por ahí. Yo ah, me crié allá. No, no 17, hay vida, allá. ¿sí o no? No, claro que no, mi hermanito. Eso es terrible allá. Eso es terrible, mi hermano. Eso es con el R pisado, como dicen los muchachitos. Yo estoy calvo casi. Y en la preocupación de allá, mi hermano. O sea, la vida de la capital es difícil, difícil. Te lo digo yo, mi hermanito, su, sumamente difícil. Yo ¿Entiendes? me quiero desde niño ya. Debemos, debemos, en estos tiempos ya, porque que estamos viviendo tiempo extra, el que está vivo ahora tiene que estar feliz. Yo me tengo medio feliz, peso sí. arriba y tengo una felicidad, sí. no me cabe en el mm -hmm. corazón... Mm -hmm que estoy vivo, una pandemia un año todo el mundo cayendo, se muerto Y sí. se lo sacaban así de, de, de la clínica de aquí no sí. nada. Dímelo a mí que me tiraba a las 7 de la mañana Cuando no había nadie La policía, eh, eh, los paramédicos Y nosotros, la prensa. la prensa A buscar noticias A ver qué no pasó? Y dándole comida a gente y sacaban a la gente envuelta En sábana Hello, buenas no buena. Buenas tardes Saludos buenas. Diga, a de, de, de la provincia de la Vega. la Vega. ¡La Vega! Mi gente buena de La Vega. ¿Cómo está, hermano? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está eso? Estamos bien, gracias a Dios. Usted vio el video, lo que estamos hablando ahora, de, de la muerte estamos del joven. Pro... Estamos en sintonía viendo el programa suyo aquí. Muchas gracias, hermano. Pero, pero mire, yo voy de acuerdo que estoy la don que lo maten, porque ellos salen a matar. Ellos matan a cualquiera, entonces yo lo que quiero es que lo maten a todos ellos para que dejen este país tranquilo. Claro. Así, tú hay que tener un negocio, que esté tranquilo. Porque, porque el que tiene un negocio, estamos coronando país. Gracias, Néstor. Gracias, gracias, hermano. Eh, los veganos son todos buenos. Sí. Eh, la Vega, eh, eh, bello ese carnaval de La Vega internacional, reconocido sí, claro. como el mejor carnaval del mundo. Sí, pero es bueno al don aclararle que... Él no era él ladrón. no, que era, él no era ladrón. ladrón él a no a era eso ladrón. iba, pero tenía que, tenía que pasarle la mano. Mal. No, pero la pasé, los pies, <risa> <tido>. <risa> No, el señor está equivocado, no era un ladrón. Si ve así un ladrón le meten 20 tiros ahí. ¿Eh? Y es así, debemos ser mejor personas, señores. Nos vamos a una pausa.